En este vídeo vamos a ver cómo introducir a nuestro alumnado de educación infantil, de manera informal, a las operaciones de multiplicación y división. Aunque podáis pensar que son mmm, operaciones muy avanzadas para estas edades, la verdad es que estamos acostumbradas y habituadas a realizar estas operaciones de manera informal en nuestra vida cotidiana, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a comenzar con la multiplicación, y tenemos varias formas de aproximarnos a ella. La forma más directa de trabajar la multiplicación en estas edades es a través del conteo de dos en dos, de tres en tres, etcétera. Aunque parezca que no, con ello estamos trabajando las distintas tablas de multiplicar sin llevarlo tabla de multiplicar. Como veréis o habréis visto en el vídeo dedicado a la tabla 100, este material nos permite ver esas multiplicaciones de manera intuitiva y qué forma tienen de manera gráfica en esa tabla 100 esas tablas de multiplicar. Por definición, una multiplicación es una sucesión de sumas de un mismo número, un número determinado de veces. Con estas sumas sucesivas podemos trabajar la multiplicación. Por ejemplo, si queremos hacer 4 por 5, lo único que tenemos que hacer es sumar 5 veces el número 4. 4 más 4 serían 8, más 4 serían 12, más 4 serían 16 y más 4, la quinta vez, serían 20. Así que 4 por 5 serían 20. Por último, podemos también trabajar la multiplicación organizando objetos en rectángulos. Por ejemplo, si queremos trabajar la operación 2 por 4, lo que tendríamos que hacer, como se ve aquí, es hacer dos filas de 4 objetos cada una y contándolo observaríamos que son 8. Con esto también podemos trabajar la conmutatividad de la multiplicación, es decir, esa frase que nos dice que el orden de los factores no altera el producto, de tal manera que si hacemos cuatro filas de dos objetos, como están aquí, obtenemos también ocho elementos. Es simplemente girar 90 grados el, la representación que teníamos antes. Vamos a por la división. Aunque la división os pueda asustar un poco, porque se nos viene a la cabeza ese algoritmo oscuro, difícil y que nadie entiende, puede ser incluso más intuitiva que la multiplicación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas en nuestra vida cotidiana a hacer repartos tanto iguales como desiguales. Y al final la división, lo que se, la división que estamos acostumbradas, se basa en hacer repartos en partes iguales. El primer paso a la hora de trabajar la división es hacer ver al alumnado que, dependiendo del número de objetos que queramos repartir, Habrá algunos casos en los que tendremos el mismo número de objetos para cada parte, habrá casos en los que algunas partes tendrán más objetos que otras, o casos en los que sobren elementos que no se repartan. Como nuestro objetivo en la división va a ser repartir en partes iguales, no vamos a tener ese caso en el que haya algunas partes, algunas personas que tengan más objetos que otras. Dentro de esto vamos a ver dos tipos de división, la división partitiva o reparto y la división medida o cuotitiva. En la división partitiva, conocemos el número de partes en las que vamos a repartir los objetos, pero no sabemos cuántos objetos le corresponden a cada parte. Bueno, como ejemplo de división partitiva vamos a coger 42 elementos, que lo tenéis aquí, y vamos a dividirlo en... entre 7. Pues, para la división partitiva lo que tendríamos que hacer es hacer 7 partes con todo esto lo que tenemos aquí, teniendo en cada parte el mismo número de elementos. Pues, para que nos sea un poco más fácil verlo, voy a hacer 7 espacios aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tendré que poner el mismo número de elementos en todas esas partes. Pues puedo empezar repartiendo uno a cada uno. Pues pongo uno en cada parte y puedo seguir, si no, se me van hacia un lado y hacia otro, eh, poniendo pues, voy poniendo uno más y como me voy a cansar bastante pues voy a poner de dos en dos siempre que pongan el mismo, eh, en cada parte el mismo número de elementos, pongo dos aquí dos aquí dos aquí dos aquí, dos y dos y todavía como podéis ver me siguen quedando todos estos, pues, sigo repartiendo pues voy a poner otros dos dos, dos dos 2, 2, 2 y 2. Y como podéis ver, me he quedado sin, ele sin elementos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el número que haya dentro de cada una de estas partes, que va a ser el mismo porque he repartido el mismo a todas ellas, será el cociente de nuestra división. Y si nos podemos contar, pues son 2, 2 y 2, son 6. Y podéis ver que en cada uno de estos grupos hay 6 elementos. Por tanto, 42 entre 7 son 6. En cambio, en la división medida sí que sabemos cuántos objetos le corresponden a cada parte, pero no sabemos cuántas partes tenemos. Aquí tendré que hacer grupos del número que me diga el cociente, en este caso 7, hasta ver cuántos grupos me quedan al final. Pues voy a ir... a coger estos 42 piezas, voy a hacer dos grupos de 7. Pues aquí tengo 5 y 2 son 7, aquí tengo un grupito, voy a ir cogiendo otros 7, tendré otro grupito más. Aquí son 7, otro grupito más. Otros 7, otro grupo, 6 y 1, 7, y estos, si me ha salido todo bien, también son 7. Como podéis ver, ¿cuántos grupos de 7 tengo? Pues tengo 6 grupos de 7. Eso quiere decir que 42 entre 7 son 6. Al igual que con la multiplicación... En la división también podemos definirla como la sucesión de restas. Es decir, si hacemos restas sucesivas, podemos calcular la división. Esto sería un caso particular de división medida. Por ejemplo, imaginemos que queremos realizar la división 42 entre 7. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que coger 42 e ir restándole 7 una y otra vez, hasta llegar a 0, o un número al que no le podemos restar 7. El número de veces que hayamos restado 7 será el cociente, el resultado de esa división. Si nos sobra algún número, será el resto. De esta forma, 42 menos 7 son 35 y sería una vez. 35 menos 7 serían 28 y serían 2 veces. 28 menos 7 sería 21 y serían 3 veces. 21 menos 7 serían 14 y llevaría 4 veces. 14 menos 7 serían 7 y llevaría 5 veces. Y 7 menos 7 son 0 y llevaría 6 veces. De esta forma, 42 entre 7 son 6. Si esta división no hubiera sido exacta, pues nos no hubiera quedado un número más pequeño que 7 en esa última recta. Y esto es todo lo que vamos a ver en cuanto a la multiplicación y la división, porque no merece la pena ir más allá en estas edades. Podéis combinarlo con todos los materiales y recursos que hemos visto y que vamos a ver en esta asignatura. ¡Hasta luego!